Bueno, pues Frank, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, ¿Cómo estáis ponos cuaque? Eh? Ya, pero no me matéis. Que tú sabes que conmigo vais a perder. Eh? Mira, mira cómo te mato. Eh. El mejor de Chile para el cuaque, pues bueno. Mira. Trato de matarme. ¿cómo? qué te pasa? Eh? Mira, mira. Ah, pero ¿por qué no te mato? A ver, a ver, ¿qué te quita? ¿Qué te quita? ¿Qué te quita? Pues? A ver. Ah, no nos vamos a matar nunca, pues si. Si le puse que no nos vamos a afectar Ya, ven, Me vamos al primer nivel entonces eh, Nivel fácil o no o normal No, ven para acá, tú tenés que aprender a jugar normal Aquí Ven para acá, vamos Ya, entonces nos vamos a ir al first level Que sería este Entra ahí Ya, Francheck ha salido al primer nivel Entonces está leyendo Y aquí estamos Pim. Ya, vos, vamos, tenemos que matar nomás yo me sé los secretos porque soy muy pro Ya, vamos ¿Y aquí qué hay? Ya no hay nada A ver si puedo saltar para acá, a ver, salta para acá a ver, a ver, a ver. No puedo ir, un pollo, a ver, salta un pollo Algún día voy a ser como no, tu padre y... ah bueno Ya, voy a comer todas las cosas son para mí Ven, vamos. Ahí hay un mono. A ver, de él. Ah, muy bien. Lo mataste. Vamos. Necesito rozado un perro. Ahí vienen unos perros. Esto es demasiado fácil para mí en todo caso. Vamos, mátalo. Se tiró el agua. Vamos a matarlo. Vamos. Ven, tírate el agua. Tírate, tírate. Ven. De ahí murió el perro, vamos por acá, vamos por acá, mira Acá, mira, mira, mira, al lado tuyo Al lado tuyo, acá Vamos oh. Mira, por acá hay cuestiones ocultas Bueno, será. A ver, eh, esta puerta se abre por el otro lado Para acá, para acá oh. Sube por ahí Creo que se puede, ver, espérate Ahí subí yo Ya te espero acá arriba Debe a subir ¡Ya, po! ¿Cómo tan pollo? Ahí está, vamos, vamos Ya, vamos, vamos Volvimos como al principio po. Acá estamos Ya ven Vamos uh. Ya bueno Démosle Mátalo, mátalo Ya bueno Está muy bien Allá arriba hay un perro Dispárale Ahí murió, a ver, ven pa' acá. Acá, mira, dispárale ese planeta Tierra. Acá, mira, mira, ven pa' acá. Te pegáis aquí la pared y dispárale el planeta Tierra. ¿Cachai? Ahora dispárale este otro planeta Tierra. ¿Cachai? Mira, entra y comete eso. Ya, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Sígueme, sigue. Mira, mata a esos buenos de allá. Anda matarla. Vamos, vamos, con todo. Ven, apúrate, apúrate. Mátalo, mátalo. Vamos, vamos, vamos. Ay. Ese, ese, ese, ese. Chucha. Buena, Ya ven, ¿eh? vamos a ir a No, si no, sí, van a ver más. Mira, ven para acá. ¿Dónde ven acá, sube. Vamos a, a. cómo se llama, vamos a, a agarrar otra arma. Acá, si tú disparas ¿Para aquí, mira. Aquí. Ahí, se abre acá. Y tenía una escopeta a doble cañón. Buena. Y acá. Mira cómo es este arma que está ahí. Atrás ¿No tuyo Ya mucho. Buenas armas, ahí tenéis los más clavos. Mira aquí hay, una, hay un secreto que solamente papá puede capturarlo porque es es muy pro, ¿cachai? Hay eh, que eh, saltar. Sí, pues hay que saltar. Eh, ¿A dónde hay que saltar? Allá. Ahí, ¿cachai? Ahí, mira, esta. Ahí. Está brillo. A ver. Y si te caíste te caí al, al, al ácido, porque abajo hay, hay ácido. ¿Crees que te la puedo ahí saltar ahí? Mm. No, mejor no. No estoy preparada todavía. ¿Y trato? ¿Y si te caís, te voy a morir? ¿Y si muero? Puedes reír. ¿Y si la la cuestión nomás de una vez por todas. Camináis y salta y así, mira. Por ejemplo, yo lo puedo hacer de acá. A ver, mira, a ver. Ahí, cachéme. Concha su madre, y la huesca así hacía hacer, espérate Ya bueno eh, Ya vamos nomás, si al fin y al cabo ya me comí lo que está arriba, vámonos ¿O no te lo comí? A ver Sí, sí me lo comí, ya vámonos nomás uh. Mata el perro Ahí vienen más, anda a Buena Mira, aquí creo que hay un secreto. ¿Lo la pasamos? No, ya pasemos. Pasemos la ya. Vamos. ¿Pero qué? ahí nos falta un secreto, pero los matamos dos y nos demoramos seis minutos. Ya. Bueno, quería es que hagamos ese secreto. Bueno, para la otra. ¿Qué era? No sé. Cuidado con la granada, acá uh. cuidado acá, hay que pasar ahí por acá, mira, ahí que está con... ahí, ahí se ve mejor ahí estoy muévete de ahí, muévete de ahí ya voy yo ya eh... ven tírate acá, tirémonos el agua creo que bajo el agua... nada un poquito y toma aire eso... Bien. Mm, para Vamos para acá. Lado. Eh, no, no, no, es que aquí hay un secreto que yo sé que. No, bueno ya parece que lo abriste. No. Y por acá. ¿ver? Acá, Fran. A ver. Te quedaste atrás puesto. No, acá estoy. Estoy detrás estoy yo. Acá. Vamos. Corre nomás, pasa corriendo. ¿Cómo te armadura Maura? Ah, sí, pues mira. Uno, dos, tres. Buena. Ven. aquí no salimos mono a ¿eh? ver. Ahí tienen más clavos? La llave Creo que acá abajo hay un arma O oh, no, hay Hay más Yo no tengo zar, No me comí esa arma en el otro level pues qué hueva, nada. Ya bueno eh, Ya ven, vamos La apretaste Y si la apretaste Se había abierto el quake Y aquí está Vamos, ven Sígueme Atrás tuyo Atrás tuyo, ven Acá, vamos, oh, ven, ven, ven, ven Vale oh, Acá van a salir unos perros, así que cuidado Bueno, salió uno Si te metes en ese portal, vaya a aparecer arriba Ahí comete todo eso que está allá arriba, y esto de acá abajo ya Tírate Tírate Ya ven ¿Para acá? ¿Acá? ¿Qué onda? Vamos Y esto la pasamos Muy difícil o no? ¿No? Ya, vamos, nos quedan como cinco niveles más ¿no? y la terminamos. Vamos a. Vamos a pasar el primer episodio. Cuidado con la granada. uy ¡Bum! Ya. A ver, acá tenemos energía. Aquí hay una Sí, pero no se puede comer por ahí. Ven. Uf. Espérate que esto que matarlos con.. No, no, no, esos no mueren con. Eso hay que destazarlo ahí. ¿Cachai? Ups, sorry. Quedo como una armadura allá abajo, a ver. Okay, el diseño ¿Se tiro? Eh, sí ¿Qué? Se sube por acá Cometela armadura ¿Te la comiste? Sí, pero ya no un A ver, ve, cómetela sí. Ah, decir ser porque está llena Vamos Entonces, ¿aquí para dónde es la, la cosa? ¿Para acá para abajo? Aquí está uno zombie ¿Está bien? No Cuidado Ahí está la llave No quedan Ahora tenemos que llegar allá arriba. Sígueme. Tuviera un rocket. Vamos, vamos. Para acá por los lados. Ups, voy a morir. No voy nada, menos mal. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué morí? Oh, que diste el entrado conmigo. Pero ven, apúrate, apúrate. Dispara, dispara. Ven. Oh. Ahí es por mirarte a tipo, pues, Frank, franco. Bueno, al menos estamos aquí mismo. Me con mi mochila. Ya, aquí hay, hay que dispararle a eso para que no nos aplastara el techo, weón. Pues, bueno. Ah, ya vamos. ¿El arma que más te gusta? ¿Esta? ¿Cuál? ¿La que lanza clavo? Sí Ah, espérame ahí. Espérame ahí. A ver, entró ahora la puerta. ¿La voy a abrir? No, no está ahí que yo llegue ahí arriba. A ver, pero te voy a ir, Voy llegando, voy llegando y llegué. Vamos, con cuidado porque hay trampa. Mira acá abajo. Mira, cuidado, no así. Eh, aquí, ¿cacháis ese hoyo Fíjate. Ahí, déjate para atrás, para atrás, para atrás. ¿Cachaste? Es una trampa esa Vamos. Vamos. Cambia... Chucha, ahí sí. Vamos, tírate acá. Tírate, po. Ven. Y matando a los zombies. Vamos. ¡Ups! ¡Cuidado! Ya. Ah, está ahí? ¡Acá atrás! Y ahora nos vamos, pues ven Vámonos ¡Uy! Pa acá! Acá creo que también hay otro. A ver, acá arriba. Para que no después nos no molesten. Atrás tuyo tenía armadura, cómetelo. Ya, y acá voy a sacar un secreto. Espérame ahí. Estáis ¿Está bien? Sí Ya, vamos ¿Para dónde, eh? Vamos para acá Adentro, rápido Bien Francesca, va a morir aplastado, mira para arriba. <risa> no llega hasta acá nomás. Ahora sube. Cambia la ametralladora, la 4. Tenemos bala no? Sí. Uh, acá arriba hay unos perros. Con todo. Buena. Ya pues la pasamos. Al menos los matamos a todos. 0 de tres? secreto. Mm. Ya ahora estamos en otro level. Cuidado, cuidado, cuidado. Que te quedas, que te quedas, que te quedas Mira, Juan Dan, weón. Vamos a tirar este y ese. Eso se cae. Me aplastado, y arriba hay una armadura. Dame la mía esta. Y vamos. Tengo super sweet. Mira, tú espérame acá. Espérame ahí. Sí, quédate ahí, ahí arriba. Yo voy a hacer algo rápido acá. Van a ir a buscar un arma. Sí. Es más que todo voy a ir a buscar la llave ¿Cómo tienes la arma? Tendríais que bajar a buscarla, la querida eh, Ya, espérate, déjame limpiar acá abajo entonces Ya, te voy a ir a buscar para que la tenga ahí también eh, Acabo Espérate que sentí un mono. Ahí está. Acá también parece que había algo. Ah, ha donde uno lo pasaba. Mira. Te Uy. ¿A dónde está ahí? Ahí está, ya. Ven, sígueme. Eso, baja por el agua, baja, baja, baja. Hasta acá, Me veía acá abajo. Y ahora, sal, sube acá, sube acá. Y ahora, ven por acá. Ahí agarraste el arma. Tenéis que saltar así como que si estuviera saltando eso. Vamos. Por acá eh, Vamos por acá, mira Chucha uh menos mal que tenían más horas, Si no me hubieran hecho caso Subamos bien o no? no está muy oscuro ¿no? no encontré que está muy oscuro Sí mm. a ver vamos a agregar un, a rotar un poquito la, la gama porque está demasiado oscuro porque así no vemos nada Ahí sí. Ahí se ve un poco mejor. Se ve mejor. Vamos. Mira por la espalda. Mátalo. Cuidado con la granada, cuidado con la granada Eso, vamos Y aquí tenemos ya la llave azul Y ven Tírate derecho para acá ¡Uy! Abre esa puerta Oh, eso, dale nomás. Uh, ¿qué viene ahí? Vamos. Ni pienso bajar por un uh enlace. -huh. Oh. Ay, ¿qué onda acá? sensación de que aquí hay un secreto. A ver, espérame ahí. Ups. Espera un poco, Fran. Oh, Estoy con 22 de energía. ¿No se abrió nada ahí arriba? Mm. Ahí tiene pinta de que hay un secreto. Ya vamos, Ven. Mátalo. ¿Dónde está mi lanza, tornillos? ¿Necesitáis tornillo. Sí. Vamos. Ups. Vamos. Nos faltó por matar uno, pero al menos la Nos pasamos. Uh, ya, esta la voy a pasar rajado. una buena o menos pero está ya asustado to Cuidado de arriba, ¿eh? bueno, ¿dónde bueno. está ahí? ¿Qué no puedo pasar para el otro lado? Mierda. Quiero ir a buscar ¿A ¿Dónde está ahí Fran? Quiero ir a buscar, dame un segundo Así que voy para allá. Ya, creo que ya limpié bastante. Uh -huh. No sé dónde estáis, estáis ahí? ¿Está ahí en el principio. Estoy con esta parte. No, está ahí en la entrada. Uy, necesito ayuda. Listo. Ya, que tenía, estaba con un poquito de origen, así que tenía que pasarlo rápido. Así que. ¿Y ahora para dónde? Hello, ¿hay alguien? Ah, para acá. Creo que voy a llegar donde está tú al principio. A ver, espérate. Te siento, pero no te veo. Ahí está, ahí, uy. Ya ven. ¿Dónde está ahí? Por acá, mira. Por acá. Por acá. Aquí. Ya vamos. Ahora hay que pasarlo nomás. Mira, fíjate arriba que. Ven, po. Cuidado arriba porque esos botan clavos. Esas luces caen clavos de ahí. ¿Cachai? Y ahora creo que hay que ir arriba, o no. Creo. O no, abajo. Tírate, tírate abajo. Tírate. Ya, y ahora va acá. Uy, y ahora, sube de acá Sube Hay que tirarse Ups Y no vamos. Quedó uno vivo Creo que este es el último El que viene ahora ya estoy muerta, de cansar. ¿Tiene tutito? Bueno. Venga, vamos. Ya, qué onda, trampa tras trampa, está ahí arriba, voy. matarlo rápido ¡Concha! Oye, que me asusté ¿Están jugando al del diablo? No, otro juego Ya estoy, pero estamos grabando así que por favor no hablen sí, bueno. Acá está la puerta, Fran ¿Dónde está ahí? ¿Qué? Necesitamos pasar para allá Muy bien, lo mataste. yo oh. no sabía que Eh. ¿Para dónde era? Mm. Estoy tratando de acordarme, Fran, ¿para qué parte era? Oh, trampa. ¿Trampa? Trampa. Mm. Trampa. Trampa. Si agarré la. Ah, tengo la llave. Blanca. Trampa. Ya se abre esa puerta. Pásalo. Después aprieto esto. No, después. Ah, ya. Después. Ven Fran. Ah, acá está la puerta. Tratando de ver para qué lado es, porque tiene, tenemos que abrir un como un puente que está acá. De hecho, este puente que está acá no sé cómo se abría. Bueno. A ver, acá, no. espérame acá. Vamos a ir a buscar algo acá ¿eh? rápidamente. Venía esto, para allá no hay nada Después tenéis para acá, para arriba Aquí sacáis la llave Que es la llave azul Después la llave azul te metís para acá Volví al principio Esto no sirve de nada Entonces Entonces de acá, cerráis esa puerta Y si volví a apretar La abrí Esto de acá No, tampoco ¿Y cómo se pasará para allá? No me acuerdo A ver... Acá no hay nada... Tampoco... ¿Cómo tan pollo? Me, me perdí pues, Fran Aquí no hay nada... Y aquí está de nuevo esta tontera Y si te venís para acá, para atrás pasa esto... Tenemos que tomar esa llave que está allá, pues, Fran. Y si salto, no, pues muy pollo. Tenemos rocket. Acá, pues, que es la movida. Mira, no había cachado que era acá, Uy. Ah, cruzaste, bueno. Bueno, ahí para que tengáis más balas. Ups, zombie. Muy bien. Hay que abrir puente, devolvámonos. Métete. Ya, tírate. Sal de ahí. Sal de ahí. Vamos. No. Sí. ¿Qué pasó? Yo sé lo que pasó. Algo muy divertido, que apareció, apareció un mono. Un mono y te, te tra, se teletransportó en tu cuerpo y. no sé. Te moriste. Te telefragiaron Maldito mono. Sí. Pero acá ya la pasamos. No, este <T2> Uy, mira, un lago de... Uy, me caí. ¿Viste el último nivel, parece? Este, claro. Bueno, te presento el último nivel del, del primer episodio, Francesca. Yo, tú te vas a comer esa runa que está ahí, ¿ya? ¿eh? Pero yo no todavía, no todavía. No todavía. Porque yo, lo que voy a hacer, es colocarme. Voy a bajar ese. Voy a bajar este, ya cómete la runa, cómetela, apúrate, po. Ah, lo electrocuté. Entonces, una vez más. Wow, me dejó el uno. ¡Electrocutate! Me acuerdo que cuando el chico le miraba la cara a ese mono y me daba miedo, bueno. Tiene como la cara así como de lava. Y ahora explota. ¡Pum! Lo maté, lo maté. Lo terminamos. Y ahora nos tiramos acá. Uy. Tírate. Ups. ¡Muy bien! ¡Muy bien! <risa> ven, ven a tirarte de nuevo ¿Otra vez? Sí Ahí tírate Ah. Ahí al menos viviste Y lo terminamos po? ¿Qué te pareció el Quake 1 el primer episodio? ¿Entretenido? ¿Y los monstruos, ¿Feo no? Horrible, horrible Ya Ya por otro día seguimos grabando Otro video games de... Ahora yo voy a instalar un mod de Minecraft ¿Qué otro? Sí Una estupidez ese juego ¿Qué dice eh, No sé Pero... Que el monstruo fue destruido okay. Nos vemos en otro episodio de... Quake <risa> toma, toma, toma, toma, toma. Déjate matarme hace. Claro isso, criança.